Cómo están estimados estilócratas, camaradas, amigos y visitantes del canal. Espero que se encuentren muy bien. Y esta es la tertulia dominical, como todos los domingos, para que platicamos de cosas de, de estilo, pero no el estilo de la vestimenta. Bueno, también del estilo de la vestimenta, de los accesorios masculinos, también de los accesorios femeninos, porque el estilo es parejo para hombres y mujeres. Pero en dentro de las cosas de, del estilo el estilo tiene que reflejar la personalidad de cada quien el estilo tiene que decir quién es uno sin necesidad de abrir la boca, sin necesidad de decir yo soy tal y me dedico a tal cosa y tengo una licenciatura o, o no tengo nada pero tengo una empresa de esto el estilo tiene que reflejar lo que uno es y tiene que re reflejarlo nítidamente y una Parte del estilo, muy importante, de ser oh, aparte de la buena educación, que es el fundamento, pero una parte del estilo es el criterio. Y el criterio nos sirve para apartarnos de todo aquello que, que no funciona, o que no nos, hace, no nos hace ningún bien, que no nos beneficia ni beneficia nuestra, a nuestra intención de ser personas con estilo, porque... Recordemos que este es el canal de Estilocracia, y que en Estilocracia, pues el estilo es lo fundamental, es el tema inicial. Y el criterio es parte del estilo. El criterio se va adquiriendo poco a poco, igual que el estilo, se aprende con el tiempo y en el camino. A través de la lectura, a través de la conversación con otras personas, a través del intercambio de opiniones, a través de las discusiones enriquecedoras. Ahí es donde y cómo se forma el criterio. Y se los digo porque me parece que en las redes sociales el criterio no es lo que priva. Probablemente muchos de nosotros o muchos de ustedes caigan en, esta, en este hábito que está, que está muy difundido en las redes sociales, de decir y contar lo que uno hace o lo que uno lo siente. siente. Y se cae muchas veces en, en un manejo de lenguaje, en el mejor y más leve de los casos, en un lenguaje naif, en un lenguaje que peca de ingenuidad, porque no es genuino de, a de veras. Porque está impostándose la, la ingenuidad en este, en este tipo de, de mensajes que abundan y sobran en el, en el Facebook, en el Instagram y en todas las redes sociales. Yo no he visitado todas las redes sociales. Tengo una cuenta en Facebook, tengo una página, tengo una cuenta en Instagram y obviamente tengo las cuentas de, de YouTube. Pero no me dedico a, a, a enviar mensajes ni a contar lo que hice. A lo mejor aquí, en esta plática, sí puedo contar algo que hice, pero en un tono de conversación con ustedes. No lo estoy pintando de cosa romántica, como es esto de que aparece de repente personas que, que le hablan a los fallecidos, que le dicen hasta, hasta el cielo te mando este beso porque yo te quiero y te quise mucho, te le fuiste en mi vida esto y esto. La verdad es que yo no creo que en el paraíso, suponiendo que el fallecido ha llegado al paraíso, tengan acceso a las redes sociales del planeta Tierra. Eso para comenzar. Y segundo, la verdad, ¿a qué le importa? Que le importa a quien lo dice? ¿A quien lo siente? ¿A quien le está doliendo el corazón por la pérdida del ser amado, por la pérdida del fallecido que quién sabe dónde esté pero ya no está aquí, ya no está a su lado, solamente a esa persona le importa y quizás a alguien o a algunos más muy cercanos a, a su círculo íntimo, familiar o de amistad pero un círculo muy íntimo, muy pequeño, entonces es un círculo pequeñito ¿para qué me lo hace saber? o nos lo hace saber a todos los demás ...que accidentalmente lo vemos. ¿Qué podemos decir? ¿Qué a hacer? Nada. Y lo mismo ocurre con, con aquellos que, que mandan mensajes de, de, de, de tipo romántico... ...de corte romántico que verdaderamente caen en la ñoñería y en la cursilería. Entonces, si fuiste lo mejor que me ha ocurrido en mi vida, gracias por estas horas y estos minutos tan intensos de tanto amor, ni siquiera es lo dicen así, pero es, en, en esencia esos, esas son las cosas que, que, que dicen que el amor es inmenso, inmenso y que lo quieren agradecer, si lo quieren agradecer, agradezcanlo frente a frente, en persona, porque nada es mejor que hacerle saber a la persona amada que se le ama, pero directamente, y no es necesario que lo sepa el mundo, el mundo lo va a saber de todos modos, nada más de vernos amando a alguien o caminando con nuestra pareja, queriéndonos y amándonos, no necesitamos abrir la boca ni decirnos queremos mucho. Porque nos van a ver justamente en una situación y en una posición y en un porte de amarnos. No, no necesitamos decir nada y mucho menos necesitamos publicarlo en las redes sociales. No, no tiene sentido, créanme, de veras no tiene sentido Yo creo que A lo mejor me, me estoy viendo muy mal haciendo este tipo de, de comentarios Y me van a decir quién soy yo para, para juzgar No estoy juzgando Estoy haciéndoles una recomendación a ustedes, nuestros estilócratas, Para que Si quieren seguir este camino de difundir sus sentimientos Mejor difúndanlos Con los receptores de ese sentimiento, porque es la forma en que sus vínculos se van a cerrar, es la forma en que sus recuerdos van a ser gloriosos, van a ser esplendorosos, van a ser luminosos, porque, porque cuando frente a frente y mirando los ojos se dice y se canta el amor hacia la otra persona, es cuando luces y estrellas y astros caen dentro de la vida de uno para, para festejarla. ¿Y qué tal los es que saludan al, al bebé recién nacido? Verdaderamente, cómo, ¿cómo le mandan un mensaje a un bebé recién nacido? Perdón que, que suene yo tan, tan inocente en esto, pero la pregunta es real, no es retórica. ¿Cómo, cómo por qué, para qué le manda a usted? un mensaje a su bebé recién nacido. ¿Cuál es el sentido? Si usted tiene un bebé, disfrútelo, cóselo y dígale, a, si usted es la, el papá, dígale a la mamá cuánto la quiere por el bebé que trajo, y si usted es la mamá, dígale al papá cuánto lo quiere y, por haberle ayudado a tener ese bebé. Pero háganselo saber, ¿sí? ese contacto directo es el que cuenta, no el contacto virtual en estas redes, ¿sí? pero no todo es malo en las redes, hay, aquí en, en las redes hay algo que sí me importa mucho que lo, que lo veamos ya desde otro punto de vista, dejemos aparte este asunto de, de las críticas a, a, los, a los mensajes y a los recaditos, entremos al futuro de la humanidad y al futuro de la sociedad y vemos cómo las redes pueden funcionar, ahora están funcionando de X manera pero esa X manera tiene que evolucionar para que logre sus objetivos cabalmente. Y veamos nada más un ejemplo. Las clases a distancia. Los niños no pueden ir a la escuela por razones de la pandemia. Entonces están llevando sus cursos en casa, en la televisión, o a través del Internet. Y básicamente es una función del Internet. Resulta entonces que Ahí es donde tenemos que pensar esto. Las clases presenciales son importantes, muy importantes, porque establecen un contacto de alumno con profesor, de alumno con la institución, de alumno con los otros alumnos. Se va creando un sentido de pertenencia, un sentido de grupo, un sentido de cohesión, para trabajar y enriquecer a ese grupo, a esa escuela, a ese colegio al que uno pertenece. Aprende uno a respetar y a ser respetado. A hacerse respetar por las buenas o por las malas, pero a hacerse respetar. Y aprende uno ahí a respetar a los compañeros, a los profesores, a los directores, a todo el mundo, como debe de ser. Pero ese es el, el punto de la enseñanza presencial que se está omitiendo totalmente con esta enseñanza a distancia. Y aquí es donde creo que las generaciones futuras, bueno, yo ya estoy muy, bueno, mi, mi futuro es mucho más corto que mi pasado, ya no, no creo que me dé tiempo de iniciarme en una carrera de cibernética y desarrollar algo, no lo creo, pero sí creo que puedo y tengo el derecho a opinar esto, Deben ver, o deben crearse, o sería conveniente que se crearan inteligencias artificiales capaces de ocupar el papel de un mentor. Para que cada alumno, cada niño, aunque sean millones de niños como lo son, cada uno tenga su mentor. Un mentor capaz de entender sus sentimientos y sus inquietudes. Un mentor, una inteligencia artificial, que es un mentor artificial, que se puede conectar a todas las enciclopedias adecuadas, desde Wikipedia, la británica, la hispánica y la que usted quiera. Pero la inteligencia artificial va a tener acceso a esas enciclopedias y va a resolverle las dudas a su alumno. Y el alumno va a poder consultar a su mentor cualquier duda e incluso podría platicar hasta sus emociones porque la inteligencia artificial ya evolucionada y ya desarrollada, teóricamente, también entienda la inteligencia emocional, no solamente la inteligencia racional. De manera que el alumno tendría la posibilidad de encontrarse con un mentor de verdad, aunque fuera virtual, pero que es el suyo, de nadie más. Y que le va a resolver sus dudas y que le va a ayudar a encontrar el camino adecuado para que crezca y evolucione. Y ese es el punto en el que creo que nosotros debemos insistir con las generaciones nuevas para que orienten sus estudios y sus desarrollos intelectuales y profesionales en la creación de estas plataformas de inteligencia artificial, porque son verdaderamente el futuro. y Lo estamos viendo ahora mismo, que esta incipiente manera de llevar los cursos académicos por internet a las casas de los alumnos es la solución pero no así como está, le falta un buen tramo y ese buen tramo es el que nuestras futuras generaciones o nuestras nuevas generaciones tendrán que ir complementando, estudiando y llevando a cabo para que tengamos una verdadera sociedad muy avanzada, muy tecnificada, basada en las ciencias. Ese es el tema de hoy y les voy a contar una anécdota. Y esta sí, sí, sí me ocurrió a mí, porque es una anécdota interesante. Usted sabe que, que los hombres italianos tienen fama de seductores. De hecho, la diferencia entre la sastrería inglesa y la sastrería italiana es que la sastrería inglesa pretende, y los hombres ingleses, pretenden verse aristocráticos, pretenden verse como militares de alto rango. En tanto que los hombres en Italia y la sastrería italiana lo que pretenden es que el hombre se vea más atractivo a los ojos de la mujer. Por eso la sastrería italiana tiende a estrechar y ajustar las siluetas para que el hombre se vea más alto y más delgado. Ahí es donde hace la diferencia. Que esta, y esta diferencia en la sastrería italiana se basa justamente en esa franca propiedad de los hombres italianos a seducir a las mujeres. Y fíjese usted, hace muchos años estaba yo trabajando allá en Italia, en una fábrica de zapatos, y me llevaba, me llevaba bien con, con los chicos, de, los, los chavales y los hombres que estaban en la regla de producción. Me llevaba bien con ellos, con los que cosían con los que montaban los zapatos, los pegaban, los entaconaban. Era una fábrica grande, eran cientos de obreros, ¿sí? ¿eh? Y me lleva bien con, con algunos de ellos. Y un, un viernes me dicen: Vamos a ir a la, a tomar una copa a la Taberna del Gran Sazo. Pero la Taberna del Gran Sazo es una trampa para turistas. Entonces, ¿qué vamos a hacer allí? Si te, te, te van a dar una, una serie de porquerías mal cocinadas, bebidas verdaderamente adulteradas. ¿Por qué ir a la Taberna del Gran Sazo? Si es para turistas. Pues por eso, porque estamos en una temporada de turistas del verano y van a llegar las suecas, las inglesas, las españolas, las danesas, las rusas, y vienen dispuestas a pasarla bien con nosotros. Pues ahí me voy con una pequeña banda, éramos como una docena, en mesa grande, estábamos jugando y, y gritando y cantando y acompañando a los cantantes, y, tomando un, un, un vasos de vino y desde luego estaba el, el, la taberna del gran sazo lleno, lleno de turistas y obviamente todos empezaron vas, vas, vas, vas, a acercarse y todos empezaron a encontrar su ligue que eso es lo que hacían y ya nada más quedábamos cuatro en la mesa que nos habíamos tardado en, en encontrar nuestro ligue y le digo a, a uno de ellos Ya me voy Ya, ya, ya, ya me cansé No quiero no, no, no tengo intención de encontrar un ligue No me interesa ahorita La verdad estoy muy cansado, me quiero ir a dormir Dice, si no, no, espérate No, pero a qué me espero si ya ni mujeres hay No, cómo no, mira, ya hay cuatro ¿Dónde? Allí en esa mesa Volteo a ver la mesa Y veo A cuatro mujeres Viejitas viejitas, viejitas, arrugaditas con su pelo cano, así con su, su tocado y sus lentes y muy bien arregladitas, sus boquitas pintadas, eran unas viejitas, les digo, pero si la más joven ahí de tener 80 años, ¿cómo, ¿cómo vamos a ir a, a ligar a esas mujeres de, de 80 años están locos? La edad no importa, son mujeres, yo soy lo único es la lectura. ¿Qué les parecen estos hombres conquistadores? Eh? Verdaderamente no había forma de que dejaran de ir viva a ninguna. Se iban con todas. Camaradas, ha sido un gusto estar con ustedes. Desde luego el tema se presta a discusión. La polémica y la discusión queda abierta dentro de los márgenes de respeto. Me pueden decir lo que gusten. ¿Pueden? Desde luego no espero que estén de acuerdo conmigo. ¿eh? porque lo que me gusta justamente es eso, que no estemos de acuerdo. Yo me voy a dar la tarea de responder todas y cada una de las réplicas, de manera que con toda confianza escriban lo que sienten, lo que piensan, aviéntenme dardos, aviéntenme pedradas, dentro del margen de respeto y nos entenderemos. Que les vaya muy bien, que inicien bien su diciembre y nos vemos el próximo domingo.